Advertencia. El final alternativo que estás a pocos segundos de ver puede causarte las más horripilantes pesadillas. Se recomienda absoluta discreción. Los videojuegos han sido inspiración de arte precioso, historias increíblemente creativas, música, fan arts de todo tipo. También los juegos han dado pie a todo tipo de creepypastas, sin embargo lo que te voy a presentar a continuación no es más que una reimaginación de lo que pudo haber sucedido en el final del polémico juego The Last of Us Parte 2. Al final de este video y en la descripción encontrarás el contacto de la persona que imaginó y le dio vida con sus trazos a esta impactante, por no decir inquietante, historia. Eli se dirigió a la playa apenas viva. Lo que encontró ahí le impresionó en gran manera. Buscando entre todas aquellas personas colgadas, encontró a la presa que había venido a cazar. Una ave agónica suplicaba por ayuda de entre todos los seres de ese mundo tenía que encontrarse a Ellie malherida con un coraje que le hacía seguir adelante a pesar de su fatiga Ellie libera a Lev que también colgaba y le arrastra ante los ojos de Abby quien mira la escena con extrema angustia Ellie saca el infame palo de golf que acabó con la vida de aquel que significó tanto para ella. Lo apunta a desafiante de cara a Abby. Un pavor inexplicable la inundaba en ese cuerpo que colgaba con apenas vida. Ellie se prepara para acabar con su nefasta misión. Sin pensarlo y con todas sus fuerzas, arremete contra Lev golpeándole la cabeza. Un grito espeluznante pareció congelar el tiempo. Despectivamente escupe sobre los restos de Lev. Abby sufre amargamente la impotencia, la pérdida. Sin mucho tiempo para el duelo, ya que Ellie destapa un galón de combustible, y comienza a derramarlo a los pies de Abby quien apenas asimilaba lo que estaba sucediendo. La llama fulminante de un encendedor contrastaba con aquel sombrío escenario, sin piedad alguna le lanza el encendedor a llama viva directo al combustible derramado, combustible cuyas llamas se alzan vorazmente sobre Abby. Ellie regresa a Jackson, entra en su cuarto solitario, toma la guitarra y se sienta a tocar en una extraña calma. De pronto, unas risas contenidas tratan de escapar de su boca y súbitamente un estallido de carcajadas llenó por completo aquella casa vacía. Final alternativo, según Kai E. Song. Puedes visitar su Facebook para contemplar más de sus obras. A licencia del respetable Dross, esta historia ha sido sumamente perturbadora para mí. Suscríbete para más videos como este, deja un fuerte like y sobre todo comenta qué te ha parecido este final.